Q, mi gente, bienvenidos a mi canal. Es oficial. Anuel AA acaba de anunciar su próximo álbum, Las Leyendas Nunca Mueren, parte 2. Y esto acaba de decir en su cuenta de YouTube oficial. Quienes están listos para Las Leyendas Nunca Mueren 2. Y eso no es todo. Acá les traigo el previo oficial, junto con varios temas de los que saldrá en el álbum. Échale un vistazo. ¡No me preguntan si estoy bien! Pero piden balas para los tambores de 100. Bueno, lo voy a decir a Frank el que de la boletería ahora. Para que tú veas. Mira, escúchame, me enviate, envíame, me envíate lo que grabamos noche. ¿Qué pasó? Tengo un ajedrez que me cuidan el Rosroy. ¿Qué pasó? Le di un kilo pan panomero, flipió. ¿Qué pasó? La muerte quiere llevarme, pero primero tiene que hablar con Dios. mío. ¿qué pasó? Dime qué pasó. Como pueden observar ya es oficial. Espero les guste el video. Recuerden suscribirse y activar la campanita.